...Villel de Mesa celebra una justa poética... ...nos lo explicará Miguel Ángel Zamora... ...presidente de la Asociación de Amigos... ...del Castillo de Villel de Mesa. Bienvenidos... ...a la primera justa poética de Villel de Mesa... ...sentirnos orgullosos de celebrar... ...el cuarto centenario de la justa poética... ...en la que tomó parte... ...la sexta señora... ...de Villel de Mesa... ...doña María de Pedroso y Andrade... ...esposa de don Diego de Andrade y Funes... Durante el siglo de oro español no faltaba en cualquier acto o celebración, como bodas reales, nacimientos, funerales, beatificaciones, las llamadas justas poéticas. No había fiesta barroca que dentro de su boato no contase con alguna. Las justas o torneos medievales, donde los caballeros luchaban a caballo por el honor de una dama o el suyo propio, hacía tiempo que habían sido sustituidos por este tipo de competición literaria, mucho menos cruento, y habían llevado la competencia caballeresca al campo de las letras. En aquella ocasión, doña María de Pedroso participó loando las extraordinarias virtudes que atesoraba Felipe III en su persona, gracias a la intercesión de la Inmaculada Concepción, tales como la valentía, la bravura, la prudencia, la fe cristiana inquebrantable y la magnitud de sus reinos, aludiendo a sus antepasados y alabando al rey por ser digno sucesor y depositario de todas las virtudes de la Corona de España. Hoy vamos a recordar aquella participación al pie del castillo de María de Pedroso y Andrade, el cual queremos, queremos recuperar con iniciativas como esta y rendir homenaje a la literatura y a la figura femenina, ¿eh? la figura femenina de la señora de Villel y, por extensión, a todas las mujeres de Villel de Mesa.